¿Qué tal gente? Antes de comenzar con este video quiero darle las gracias a todos aquellos que mandaron sus buenas vibras para que mi novia se recompusiera, ya que pues tiene solamente una gripita, no es nada grave, no se preocupen, ella está bien, y pues ahorita parece que se está recuperando ya, ya no está tanto como antes, pero ya, ya puede hablar un poquito mejor. Gracias a todos ustedes por los que, por los que mandaron mensaje por medio de la... Bueno, de la publicación que hice en YouTube, muchas gracias y también ya se los agradezco agradece a ella también, pues bueno, gracias y bueno, comenzamos con este video. Aquí estarán todos los comentarios que pues mandaron sus, sus su buena vibra, sus su, su buenas buenos de que se recuperen y así. Bueno, ahora sí, comenzamos con el video.